Um, yo nació en el año 1960. ¿no? Entonces, como bien se sabe, en 1945 se terminó la Segunda Guerra Mundial. Yo te, um, entonces, yo nació 15 años después. Yo diría en los primeros años, hasta los 8, 9, 10 años, no estaba ninguna presencia. Te quiero dar. En, en, Alemania. ¿En Alemania. Sí, ah, yo nació en Alemania, sí. En una. Ciudad chiquita, cerca del Rin, mucho vino, mucho catolicismo. Y en esta pequeña ciudad había muchas ruinas, casas deshechas. Y era como un dicho normal: ah, claro, esos son uh, ruinas de la guerra. Es como si te dicen, ese es un castillo del medieval, entonces era una ruina de las guerras. Y gracias a pocos comentarios en la familia me dio cuenta con 10, 11, 12 años que mis padres eran jóvenes, en el caso de mi padre, incluso terminó de estar soldado en esta guerra, lo cual me produjo un gran conflicto, porque pensé que ellos serán, según la moral cristiana, ahora condenados al infierno. No por estar en una guerra, sino porque tal vez han, han matado a alguien. Y rápido me tenía que dar cuenta que no quieren hablar, no querían hablar de hechos de la guerra. Ni un porqué, ni cómo lo han vivido, ni cómo han vivido el fracaso después. Nada de eso. Había como un silencio total. Y eso en general, en buena comunicación con mi mamá, con también como podía, con mi papá, yo no podía entender cómo hay un tema que es tabú, que no te dejan preguntar. Eso me produjo un gran lío, una gran preocupación, un, un, una gran búsqueda de explicaciones. Siguiendo con esta pregunta en mi vida, yo tenía que darme cuenta que esto era una generación que no hablaba. Los padres de mis amiguitos tampoco hablaban de la guerra, y así siguiendo. Pero todo el mundo sabía que había esta guerra. Después, más fuerte, me tenía que dar cuenta que no solo había solo una guerra, sino también un dictador que se llama Adolf Hitler, y que tenía una, una ideología de mucho odio hacia grupos del pueblo. Grupos del pueblo que se llamaban judíos, que se llamaban también gitanos o homosexuales o comunistas. Bueno, más bien conocido es, es, es este odio hacia los judíos. ¿no? Yo quería saber cómo era la, qué posición tenían mis padres. No había manera de hablar de eso. Me gustaría darte un ejemplo de este, de este silencio en un pueblo, en una sociedad de eso. Enfrente de mi colegio primario había una de estas ruinas de la guerra. Y recién hace 15 años, visto de hoy, descubrió un historiador que venía de afuera a nuestra ciudad, que eso era la sinagoga. Quiero decir, como unos casi 50 años, había un silencio total que en otro momento, en esta pequeña ciudad, había una convivencia normal entre las diferentes religiones. Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y eso me afectó fuertemente en en la aceptación de la sociedad. Yo sentía que algo era mal y, y también me asustó como mis colegas de mi misma edad no se preocupaban tanto. Digamos El silencio también pasaba hacia ellos. Mucho más después, digamos ya como adulto me doy cuenta que es un fenómeno mundial este silencio. ¿no? Y, y gracias a una, una historia que pasó a mi mamá hace pocos años, donde ella y yo le hemos leído un libro, que, un documental, de una persona de la misma edad de mi mamá, ella contando qué pasó al final de la guerra, y yo lo leí yo, me pareció horroroso. Preguntando a mi mamá, ella dice, bueno, no, eso le parece romántico. Y yo insistiendo un poquito, muy suave. Bueno, sintéticamente quiero decir, hemos llegado a un momento donde él salió de contarme, bajo de mucho duelo, bajo de mucho llanto, una historia que le pasó al final de la guerra, que obviamente con la carga como le salió, era claro que, por 60 años, ella no había contado a nadie eso, entonces, si yo me, sabiendo estas cosas, estudiándolo un poco y, claro, con la experiencia de vida, ver cómo estos fenómenos del silencio hacia las cosas traumáticas son tan generalizados, es impresionante el sufrimiento que hay en este mundo tapado. Y tú me preguntaste, antes claro, ya estamos entrando al tema de los dolores ¿no? que uno tiene, que son tan fuertes, cosas que son grabados en ti y no se sabe. Pero me estás hablando de un dolor físico o de un do dolor mental. Pues creo que van unidas. Van unidas, bueno, sobre todo sí. Mental. No, te pregunto por, por el tema que un dolor físico a veces se puede realmente calmar con un medicamento, ¿no? Pero los dolores que tapamos en nuestra, en nuestra memoria, yo creo que en la ciencia se llaman a veces cosas traumáticas, ¿no? Yo casi prefiero de hablar de islas en la memoria, que hemos, acontecimientos que hemos aislado porque nos duelen demasiado. Entonces lo bloqueamos como oreamos y lo pongamos en un lugar, en un rinconcito, donde esperemos que no nos molesta. Pero de hecho, requiere mucho esfuerzo de tapar esta memoria. Además, tienes que evitar muchas situaciones que son similares a, a las cuales donde se creyó. Por ejemplo, si te pasó algo con un cierto tipo de papá vas a ver si eso no puedes trabajar, integrarlo bien, vas a reaccionar muy raro, siempre cuando ves, encuentras gente similar. Quiero llegar al punto de, según mi experiencia de vida, y también conociendo la doctrina y los conocimientos de Silo, las psicologías, los apuntes de psicologías de él, um, el procedimiento para integrar los dolores mentales de memoria adecuadamente que se llama transferencia, de transferir estos contenidos. ¿Se entiende eso? cómo se transferir. Um, claro, que ya se entiende, en transferir quiere decir de hacer un proceso con algo, ¿no? transferir de un lugar a un otro. Si yo tengo un, un dolor gordo en mi memoria por un acontecimiento que tal vez o seguro era en su momento realmente más que feo, monstruoso, y la variedad de estas posibilidades son muy grandes, eso ya, ya lo sé entre los humanos. La memoria no entonces ocupa en la memoria un gran lugar y, y si no, yo no lo quiero trabajarlo, molesta permanentemente, entonces lo mejor será de poder transferir esta carga grande que tiene esta memoria, ¿no? este dolor impresionante, in, me faltan palabras en castellano, este, este dolor demasiado del acontecimiento, si eso quiero pasar a un lugar donde yo me puedo decir, no, a partir de ahora yo pude, pude vivir tranquilo, puedo vivir otra vez con alegría, fresco otra vez, ¿no? Ahí tengo que hacer un proceso, ¿no? ¿Cómo lo transfiero una carga enorme a una carga aceptable donde yo me digo, no, así me lo puedo llevar como parte de mi, de mi vida y está bien, está bien? De, yo diría, de llegar a un paso interno, a, o lo que llamamos un, una reconciliación interna. Para eso sí es necesario de, de echar vistazos a las cosas que duelen. Ahí no sirve de estar permanentemente fugándose, escapándose de esta memoria. Tienes que parar, tienes que tra ponerte tranquilo, Decir, mira, como un observador, no demasiado identificado, como un observador, a ver, a ver, ¿qué pasó en la historia de este, de este tipo? <ríe> Soy yo, de este tipo, ¿qué le pasó? Con cariño, uh, le pasó y seguro va a aparecer otra vez el dolor, ¿no? Pero no de tan fuerza, si lo miras adecuadamente, lo puedes mirar y vale la pena de mirarlo porque eso te va a servir de entender que siempre en esas situaciones, donde incluso pasan las monstruos, monstruosidades más horrorosas, había factores de muchos lados que llevaron a esta situación fuerte, dolorosa. Quiero decir, de trabajar un poco en la comprensión de la situación de la, de la historia. Y me puedes creer, eso ya va a servir ya estás en plena transferencia, ya estás entendiendo, comprendiendo, ya empieza a perder carga. ¿no? Y. dos cosas ahí creo que son muy favorables. Una es de. de a lo mejor tener o buscar gente cercana donde puedes expresar este dolor también de no quedar en tigo, de expresar a un otro este dolor que has sentido, o tal vez todavía sientes. El otro ni no tiene que recomendar o hacer algo, pero una persona un poco querida, una, una persona con compasión, con oreja abierta, y expresar a un otro humano eso, eso ya es muy, muy útil. Y para eso no siempre falta un psicólogo. Eso puede ser, puede ser un familiar, un vecino, un, un amigo, una persona que no conoces pero sientes simpatía. ¿no? Eso veo importante. Más importante todavía en todo eso de superar dolores en, en nuestra memoria es el deseo de ir a la verdad y de no falsificarla. Y eso me parece es válido tanto para la biografía personal, como yo lo he vivido, como a nuestras sociedades y nuestro género humano. A mí me hizo muy bien, por ejemplo, de hacer un lapso de tiempo, de un año, un año y medio, de mirar cómo es la historia de la violencia humana. Era fuerte, no era lindo. De leer un libro bien documentado sobre el tema de los genocidios del último siglo, no es una lectura de diversión, no es una novela. Te confrontas que tú, tu especie, que está capaz de hacer a otros seres humanos, duele, duele. Pero no se trata de sufrir, se trata de comprender o por lo menos incluso de ver ¿Cómo es el proceso? ¿De, de, qué, de qué pasado venimos? Y te puedo decir una cosa, me dio cuenta, mi modo de ver, mi, mi comprensión, que estamos llegando hasta el día de hoy de, una, de un pasado, de una historia humana muy violenta. Muy, muy violenta. Y, Hoy incluso me parece que llegamos como a casi hacia un final, pero no un final de la violencia, como una explosión. Porque hoy tenemos todo el planeta conectado, todos los seres humanos. Yo puedo saber que hace un, un amigo mío, un hermano mío que está en el otro lado del planeta en este segundo, lo puedo comunicar. Estamos completamente conectados, pero todavía no sabemos cómo convivimos. Y parte de eso, yo creo que será que transferimos. Y seamos verdaderos con nuestro pasado también, de estar consciente que somos también muy violentos.